Miren, anoche, desde anoche hasta más o menos el mediodía de hoy, pues estuvo circulando un video de Rudy Rosario, ¿verdad? Vamos ya a hablar de lo que ocurrió en, ayer en el juego entre estrellas y gigantes. No de los partidos, sino de los incidentes que ocurrieron en ese partido. Entonces, Rudy Rosario es, como saben, el, el hombre fanático más fiel de las águilas, que, pues, anoche, el, en el partido de ayer, 19 de enero, pues, conversando con dos personas, eh, Rudy Rosario, eh, pues, se veía, o se intuía, o se circuló la versión de que él, pues, había sido expulsado del juego. O sea, los fanáticos habían expulsado a, a, Ronnie, a Rudy Rosario. Vamos a ver el video de Rudy, muchachos, porque estamos ahí. Ahí está. Rudy Rosario, gracias, muchachos porque ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre lo, sobre lo que ocurrió. Entonces, este pintoresco personaje, tildado por fanáticos propios y extraños, como una sal o personas que traen mala suerte a su equipo, o a los equipos home club de los partidos a los cuales asiste. Pues hoy, ya ahí lo vemos a Rudy Rosario ayer en el play. Bueno, no, eso fue el primer juego, el primer juego, en el primer juego. Y este fue ahí anoche en el... Eh, en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. vamos a escuchar la versión original. Bueno, no, la, la versión principal que circuló anoche con este video. ¿A quién tú vas apoyar? A, ¿A quién tú vas apoyar? No, yo vengo de aleitarme. Bueno, está buena la cosa, aquí le están diciendo venado. Le están diciendo venado. Y Osuna es tan animal. Que deje el juego para venir a pelear con los, con los fanáticos. ¡Qué anima! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda, ¡Anda, Llegó el hombre tuyo. ¿A quién tú vas a apoyar? Mi respeto, Tocón. ¿A quién tú vas a apoyar? No, yo vengo de deleitarme de esos dos grandes equipos que no tienen que enviarle nada a un juego de Grande Liga. De Gran Rudy. Llegó el hombre tuyo. Aquí. Muy bien, él lo puso. No sé, no creo que Ese no, no sé, no, ese no. Pero no tenía, por Dios, no se ve, se ve con otro hombre ahí que está saliendo. Ese, ese, pero. Está yendo un poquito de la mano. Vamos a ver esto que aconteció. Mira cómo lo, lo, se lo llevan. Mira, se lo llevan. La grúa Papón lo lleva, mira. mira. Mira, mira, mira, mira. Es cortado, lo llevan, lo van a picar. Lo van a picar tres en Y nos acaba de llegar este video en este preciso momento. Ya vimos ahí eh, lo que ocurrió en el estadio, primero con Rudy Rosario y luego lo del juego. Primero con lo de Rudy. Eh, ya fue desmentido que Rudy Rosario fue echado del play, o sea, Rudy, Rudy Rosario se fue. Él desmintió que eh, fuera expulsado del juego. Eh, parece, una de las versiones era que como ya las estrellas estaban perdiendo el juego, y él con la presencia ahí, pues algunos fanáticos lo increparon y... Prácticamente lo expulsaron y que él, pues, tuvo que salir. Pero no ha sido así. Eh, Rudy Rosario no desmintió que él haya sido expulsado de ese play anoche en el tercer juego de la serie final. Ahora bien, en la Liga Dominicana, los fanáticos del béisbol en esta serie final, yo entiendo que es una final, porque, y más el dominicano que se vive y, y, y se apasiona con el béisbol, pero creo que estamos llegando como fanáticos, y hablo como fanáticos de todos los equipos, aunque yo no estoy viendo los partidos de la final, como el mismo Ángel lo dice, yo ya no estoy en pelota, pero como fanático y como persona, eh, creo que estamos llegando a un nivel muy eh, extraño, un nivel muy ya eh, tremendo en cuanto a lo que es el comportamiento. Estamos Nos estamos excediendo con el comportamiento los fanáticos del béisbol. Eh, ayer vimos ahí, eso fue el momento en que fanáticos de las estrellas le vociferaron contra eh, Marcelo Zuna ¿verdad que sí? Eh, estaba ya los muchachos en el, en el field, en, lo, en, el, en el outfield y ahí comenzaron a vocearle incluso le arrojaron algo a Marcelo Zuna y ahí pues comenzó un dime y direte eh, también se quejó y creo que lo vi mal por parte de la cadena de transmisión, no de la cadena de transmisión sino del, equip, de la, del equipo de personas que hace la transmisión del juego, de las estrellas, porque una cosa es la cadena de transmisión con los narradores, la voz comercial, todo eso, que no pusieron uno de los momentos, eh, ¿verdad? El jonrón, pues no pusieron el llamado selfie, Ese, esa celebración que, que hacen los gigantes en el home plate. Eh, creo que estamos llegando a un extremo muy peligroso, hay que hacer una alerta, nosotros ayer hablamos de la situación, de la, de la actitud, del ambiente de violencia que estamos viviendo en el país, creo que esto no se puede trasladar al béisbol invernal. Aunque ustedes no lo crean, el béisbol invernal está eh, en una situación que pende de un hilo y que con cualquier cosa el torneo se cae y ya pierde el su atractivo. Al torneo de béisbol hay que cuidarlo, hay que mantenerse en orden, hay que ser fanático, buen fanático, limitarse a eso, a ser fanático desde las gradas. Pero ya después de meterse con los jugadores eh, y, que la, y meterse con, con la propia administración, incluso de los equipos, creo que hay que tener un poquito más de cuidado. Aquí hago un llamado a la Liga para que la Liga, si es que hace algo por fin, pues que tenga cuidado con estas actitudes. El béisbol es de todos y ahorita esto es una serie final, cualquiera de los, de los equipos va a ganar y hay que apoyar ese equipo para cuando vaya a jugarse la serie del Caribe. Que cuando va a jugar con la serie del Caribe, aunque es el equipo, verdad, campeón, pero también estará representando a un país, un país de todos. No importa eh, si somos liceístas, aguiluchos, de los gigantes, de los toros, de las estrellas. No o del escogido, no importa, somos al final un país, y ese es el mensaje que tenemos que darle a la gente. Así que, eh, que, lo que los fanáticos de las estrellas lo hicieron, algunos fanáticos como que se pasaron de contentos, sí, es así, y, y eso tiene nuestra condena, pero mañana, mañana, aquí en el Julián Javier, los fanáticos de los gigantes deben tener, una actitud y un comportamiento correcto. Ese tiempo en el que, que habían problemas de revueltas y de situaciones, por finales entre gigantes y el liceo, y juegos entre gigantes y el Licee, ustedes saben de qué yo estoy hablando, ese tiempo ya debe de pasar a la historia. Y todos los fanáticos ya debemos olvidarnos de que de esa, de esa rencilla, de eso de, de, de meterse en el juego ¿sí? y llegar a este nivel de, de, de meterse incluso con los jugadores que están jugando, están haciendo su trabajo, que es jugar, porque para eso les pagan, y eso es lo que a ellos les gusta hacer, jugar béisbol. Entonces los fanáticos no debemos llegar a ese nivel. Es lo que entiendo y, que, y quiero llamar a los fanáticos mañana a que a partir de mañana y en el resto de la serie final, pues mantengamos eh, la tranquilidad y el buen comportamiento. Esto es un deporte que hay que disfrutarlo y se disfruta en familia. ¿eh? Se disfruta en familia. Y hay que dar buena imagen. La imagen de San Francisco, la imagen de San Pedro y la imagen del país ante el resto del mundo. Angel Lizardo. Bueno, mira, eh, sobre, lo, sobre lo de Rudy, sobre lo de Rudy, eh, lo que yo opino es que el fanático tiene que dejar. Tiene que dejar los ficticios, de estarse llevando de vaina ficticia, De la cabra la que, que, que la cabra, que, que, que eso ya esas son cosas, esos son nebulas que, usted, que la, la gente se está, se la le se empieza a coger en cero. Nadie sale a nadie. Esas son cosas, eso no son cosas, tú me entiendes? Eso no son cosas de Dios. Nadie sale a nadie, porque fulano está ahí, fulano está pidiendo por, por eso. Porque que eso, Laura Bonelli. Entonces, entonces yo creo ya que los fanáticos eh, eh, Pueden, pueden, pueden cherchar un rato y ese tipo de cosas, pero no exagerar de que al nivel de sacar una gente de un estadio, porque, porque, porque, porque, que, que, que, que, que es una sal, no, no, que gracias no, no. a Dios no ocurrió ¿tiene? eso. Y este hombre que es fanático de un equipo y está asistiendo a un estadio a seguir apoyando el deporte, eso es algo que se ve, tú me entiendes, muy bien de su parte, porque él eh, ya, ya, él ahí, ahí mismo, uno se da cuenta que él nada más no es fanático de un equipo, él es fanático de la, del béisbol invernal de nosotros aquí en República Dominicana. Y sobre lo que pasó con Mercedes Osuna, yo creo que aparte de que está mal por los jugadores, por, por los fanáticos de la estrella, yo creo también que está mal por el propio jugador Mercedes Osuna, por estar, por estar haciéndole caso. O sea, no, se, se vio un poco profesional este, este pelotero, ¡Ay! porque un pelotero no tiene que estarle haciendo caso a gente que esté envuciéndola en la grada. O sea, a esa gente se se obvian, se se esa gente tú te olvidas de esa gente entonces yo esta mañana cuando entro a las redes sociales y me topo con este video y topo me topo de que fulano eh, eh, pelotero messi osuna empieza a discutir porque fanático le estaba bo bo bo boceando cuerno qué es eso O sea, eso no de un eso no de un pelotero profesional eso no son cosas eso no son cosas de un profesional cómo usted se va a dejar Mete presión. Cuando usted está jugando un deporte, cuando usted está jugando un deporte que primeramente le están pagando por usted estar ahí. Sí. Para jugar, para estar pendiente al juego, ¿eh? Para estar pendiente al juego, para jugar para su equipo. Usted es una estrella, usted usted es fulano. Usted es tranquilo en su lado que le vocen de todo. Ahora, si le tiran una botella y, lo, y, y le están tirando piedras, ya son otra cosa, ¿tú me entiendes? Pero pero que, que usted diga que le estén boceando, diga que cuál no, y usted diga que se ponga de que rabioso y haga que parejó porque usted está quillado por eso. Yo yo entiendo que ya eso, vos una batería y de todo, pero eso está, eso está muy mal, eso, eso es lo que nos da a nosotros vergüenza porque ya vemos que no tenemos peloteros cotizados en el, en el equipo de nosotros. Son peloteros que cogen la cuerda. Porque no tenía mucho que yo, yo no me diera. Wilson Baidera, y que se quillaba con los fanáticos y empezaba a decirle de todo. ¿Eh? Eso es algo antideportivo. Si usted es una estrella, grande liga, con pila de cuartos y usted viene aquí a jugar y le están pagando, déjese, déjese de estar haciéndole caso a fanáticos y vídese de eso, que le vocen de todo. Le vocen de todo, no importa. Usted tiene que estar... Ahora, si, le, si lo agrede, ya si empiezan a agredirlo. Y ahí usted lo que tiene que, no meterse tampoco con los fanáticos, salir del terreno. porque Correctamente. Lo está Me voy a salir, eh, la seguridad, para eso hay una seguridad en el, en el estadio de seguridad. Eh, en el estadio, en el estadio usted no se puede hacer que haya un pelotero así por así. ¿Usted me entiende? Entonces, si usted tiene esos privilegios de que usted es un estrella y usted lo tiene que pagar para usted lo ver A usted, hay que pagar para verlo en persona. Y, y, y, y, es con limitaciones porque hay que verlo de una distancia. Usted tiene uh -huh. que ese de gente. Porque le están boceando cuernudo y que quillando, es cayendo en la provocación de los fanáticos. ¿Qué es eso, Marcelo Sur? Un pelotero, un pelotero de grandes ligas tan cotizado. No, eso se... Yo creo que los gigantes tienen que llamarlo la atención. y, y y, y, y decirle, muchacho. Deje, y eso huevo, eso se ve mal con lo que usted le está haciendo caso a gente. Ustedes le pueden vocear mil vainas en la calle. Y, ese, y, y, esos, y esos famosos que salen por Hollywood y ahí, toda esa calle, y le sean de todo, y pela de paparazzi, esa gente con su carota, directo, no miran a nadie. Entonces, no no no esa parte realmente no le, no le he entendido, todavía no le he terminado de entender esa parte de Marcelo Zuna. Todavía no sé qué fue lo que pasó. Lo que veo que fue un rebúdico porque a lo, los fanáticos. Entonces, los fanáticos. Eso, eso no, eso que no. Está mal de los fanáticos como. Está mal de los fanáticos, pero son fanáticos. Hay que dejarlo. El fanático va al estadio a vocear. Tiene la libertad de vocearte lo que quiera. Y a dar pile, y, y a dar cuerda <risa> Usted es pelotero, usted lo que tiene que estar enfocado en su pelota, en si viene un fly a pararlo y hacer helado y batear. Olvídese de gente. <risa> <risa> usted le están pagando para eso. Entonces yo veo eso muy mal de Marcelo Zuna, que se de, deja de, de, de está haciendo caso a peloteros, Manny Ramírez nunca le hizo caso a gente, ah, no, David, no, UTI, no, Pedro no. Martínez, esa gente jugaban con toda la presión del mundo, la gente boceándole de todo, y a esa gente le, le paraban a fanáticos, esa gente no le paraban a eso. Entonces yo eso está eso está muy mal de, de, de, de parte de Marcelo Zuna. Mira a, a, recordando Pedro Martínez en el Yankee Stadium le voceaban ¿Quién es tu papi? y, ti, y le tiró un inning. A, la, a, a, a los Yankees. Aunque le dieron tres carreras. Pero le tiró un inning. ¿Cómo usted una forma de frontear a los fanáticos? Si él daba un palo, como él lo dio ayer y fue y le hizo frontear. ¿Y ahora? Serie de ¿Y 2004. Y si tripece eso, pero no, di que hace un show, porque le están bocheando, de que coy no. No, no, no. <risa> y eso, no, no eso no. está raro. diga un pelotero de la y de la talla de Mercero Zuna, que es grande liga. Uh -huh. Pelotero ya que, que se vincula con los peloteros grandes de aquí, de que, de que, que, haciéndole caso a fanáticos. No, y, y más, y mato esa gente de San Pedro. Pero un mira, de pero, mira un verde, ejemplo, pero mira un ejemplo. Pero mira un ejemplo. Hans Alberto, que es un pelotero que tiene un comportamiento por la línea, hay que decirlo. Óyeme, a Hansel Alberto en estos días en el Rao Robin lo decían de todo. Le decían de todo por una jugada. Le decían de todo. Y tú, a ¿sabes esto? Que en provocaciones de los fanáticos. No. Los peloteros no pueden dejarse provocar. Yo me acuerdo que eso... Eh, pasaba mucho con... Con Wilson Valdés. Que, que se dejaba provocar mucho y se debía discutir con los fanáticos. pero que eso se ve antideportivo. No, no, no. Pues tú, pelotero, ustedes tienen que cotizar. Olvídese de gente. Ustedes no tienen millones. Miren, tenemos ahí a, a Rudy, ¿verdad? Que nos envió un video. Eh, a, eh, Diciendo lo que pasó realmente ayer en el Tetelo Vargas. Vamos a ver, muchachos, si lo tienen ahí. A Rudy Rosario, el fanático más fiel de las de aislas, las pero que por desgracia ha sido señalado como la sal de la, del béisbol ya prácticamente. Vamos a ver si lo tienen ahí, muchachos. Oye, yo, yo no me imagino si ese hombre decide ir a la serie del Caribe, a apoyar al equipo que gane. Que iba a Para desmentir una... un video que anda circulando en las redes sociales desde anoche. Donde dice que a mí se me invitó o, o que me sacaron del estadio Tetelo Vargas de San Pedro Macorís, Falso Falso de toda falsedad A mí en ningún estadio de República Dominicana se me ha maltratado Todo lo contrario Me dan alegría Foto Abrazo Así que no sé Quién subió ese video y con qué finalidad mi responsabilidad es de mentirlo, porque es falso. El señor que ustedes ven hablando conmigo ahí es el señor de las rosa empresario própero de San Pedro de Macorís. Él es el que me invita a San Pedro. Él y yo hacemos un intercambio de visitas. Cuando las águilas visitan a San Pedro, él me invita. Cuando las águilas visitan a, a, a, a, a las águilas en Santiago, yo lo invito. Cuando la prensa se hizo eco de que yo estaba en el estadio de Tetelo Vargas, me abordó y me preguntó que cuál era mi motivo de mi visita al estadio de Tetelo Vargas, porque yo soy un aguilucho. De inmediato le respondí que mi motivo era deleitarme con esos dos grandes equipos que no tienen que envidiarle nada a un juego de grande liga. La fanaticada de las Estrellas Orientales es una de las más decentes de los estadios que yo he visitado. Me recibieron con aplausos, con fotos. Así que eso es falso. A la, a, la, a la fanaticada Aguilucha, principalmente, que se ha preocupado por mí, muchas gracias, se lo agradezco. A los liceístas también, que se han preocupado por mí, muchas gracias y Ellos saben que yo respeto mucho. Bueno, ahí está Rudy aclarando lo que pasó ayer en el Tetelo Vargas. Yo espero, me gustaría más bien, que Rudy viniera aquí a Julián Javier. ¿Verdad? Yo quiero que venga. Y si pasa algo, pues a ver qué van a hacer los fanáticos. No, no, déjese ¿verdad? de eso, Villalona. A ver no, qué no van a hacer. ese hombre para acá. ¿Y por qué tú quieres que sea hombre? Ah, vaya no, para pero ahí? tú dijiste que no hay que creer en la cábala. Sí, pero hoy ya estoy, te estoy viendo que tú estás invitándolo no, con mala fe para acá. No, no, no. ¿Y por qué Julián fe, Javier? No, no, con mala fe. No, él ha ido a todos los estados del país. Yo no lo he visto esta temporada en Julián Javier. Así que si él quiere venir, que venga. Ya después. Pues? ¿Y esa mala fe de, de Villalona? No. Dice, que invité a Dica para acá, que venga para ir Julián, ah, que viene siempre para acá. <ríe> no, porque él quiere venir a y está... Y él apoya la pelota, bueno. no lo hablamos, bueno. <ríe> Entonces, pero como tú dijiste, ¿verdad? O sea, a los fanáticos, bajarle, un, bajarle tres rayas. Bajarle ¿verdad? tres rayas para no subirle a cuatro. Exacto, con esta chercha de la de, de las cábalas y de.. y de. y de la, y de la sal y todas esas cosas.